¿Qué tal amigos de al día? Nos encontramos desde la parroquia 24 de mayo, sector Galo Plaza, lugar donde estamos en la casa de la familia Macías Pluas. Vamos a dialogar con el papá del joven Ángelo Alexander Macías Vallejo, quien fue encontrado sin vida en la parroquia rural San Carlos junto a su primo, el abogado Morales, el 3 de julio. ¿Cómo está amigo ya luego de que han logrado sepultar a su hijo y a su sobrino? Sí, muy buenas tardes. Eh, sí, gracias a Dios se hizo los trámites que tenía que hacer, ya mi hijo está descansando en paz. Usted me contaba algo, nosotros vinimos a hacer un reportaje y luego de eso, ¿qué pasó? No, lo, lo raro que me supo decir la, la doctora de ahí, de Forense, que, que tenía que llegar un atropólogo de Quito, que eso tenía un trámite aproximadamente una o dos semanas para poder... Eh, entregarme el, el cuerpo de mi hijo como yo le dije en la entrevista doliéndolo mucho yo reconocí el cadáver de mi hijo que era él pero ella me supo decir que ese trámite se, eh, se iba a demorar entre una dos semanas para entregármelo pero entre medio de la entrevista que, que usted me, me hicieron que vinieron también dos periodistas más sa salió ella me llamó al rato que usted se fue el día lunes me llamó una, una llamada inesperada me llamó y me dijeron que me acerque el, al siguiente día porque ya estaba Ya se había contactado con el antropólogo Que ya iba a bajar de Quito Es decir, nosotros salimos de aquí Pasada la una de la tarde Haciendo el reportaje como al día.com Y de inmediato recibe la llamada De la médico forense para decirle Que ya le iban a entregar el cuerpo de su hijo Sin embargo, previamente se le había dicho Que demoraba aproximadamente 15 días ¿Cómo, cómo le cayó esa noticia a usted que En medio de su desesperación? Eh, le digo que ustedes eh, estuvieron aquí y a la hora o 40 minutos, para no alargarlo, me llamó la, la, la forense y me dijo que me acercara al siguiente día 9 de la mañana para, para que iba a hablar el antropólogo conmigo. Y bueno, y así sucedió. El siguiente día me lo, me lo pudieron entregar a mi hijo. ¿Cuáles fueron los análisis que le hicieron a él? A ver, El antropólogo que conversó conmigo y mi esposa, eh, llegamos unos a unos, ¿cómo le puedo decir?, eh, una conclusión de que sí que mi hijo tenía alguna otro lunar fuera del, del estatuaje que él había reconocido, el corte de pelo, si tenía si, si él se ponía arete, cosas así. Esos datos básicos fueron los que le solicitaron y ya se hizo el trámite para la entrega del cuerpo. Exactamente. Eh, con el antropólogo nosotros le, di, le le hicimos saber lo que él tenía en el cuerpo, lo que nosotros le podíamos colaborar. Y se dio la conclusión que los datos que nosotros le dimos con mi esposa eh, concedía con lo que él había hecho, los análisis respectivos adentro. ¿Y entonces usted pudo sacar a su hijo de la morgue ese mismo día o qué día? No, ese fue el día martes. martes ustedes estuvieron el día lunes aquí. El día martes siguiente me lo entregaron exactamente a las 4 de la tarde. Me entregaron el cadáver. Yo me lo llevé al a Camposanto de la Vía de Esperanza ¿Sí? porque... Eh, estaba prácticamente la carita quemada, eh, tuvieron que hacerle unos, unos, unos, unos eh, prácticamente, sí, exactamente, me lo, me lo forrarito la cabecita para que no se le vea lo quemado y aquí yo ya lo, tu, ya lo pude traer a las 6 de la tarde del día martes. Y lo veló durante toda esa noche acá. Esa noche pasó lo más tranquilo, lo velé con el resto de mi familia, los amigos más, más llegados a Alexander, que... No he tenido la, la, la el, sí, decirle muchísimas gracias porque me acompañaron hasta las 4 de la mañana. Okay, aprovecho este espacio, ¿no?, porque mucha gente lo está viendo en este momento y tal vez no hay esa oportunidad, como dice usted, de ir de casa en casa o mandar un WhatsApp, pero en este momento hay mucha gente que está conectada, amigos de Alexander, amigos de ustedes. Agradezca a través de este medio. Sí, sí, a todos los amigos y vecinos que me acompañaron en mi dolor ese día, le agradezco de todo corazón, muchísimas gracias por haber estado aquí, a los vecinos que me ayudaron alrededor de Osquil, vecinos que se hicieron presentes en la muerte de mi, de mi Alexander, muchísimas gracias de todo corazón. Después ya del sepelio de Alexander, ¿qué pasó con lo de su sobrino? Porque se decía que un cráneo que habían encontrado a dos kilómetros más adelante, donde fueron hallados ellos en la parroquia rural San Carlos, era el de su sobrino. ¿Qué pasó con este caso? Eh, eh, créanme, señorita, eso a mí no me compete decir eso. Eso me... me de Haría era eh, mi hermana, la madre de, del abogado me... Me gustaría que ella mismo le dé esa, esa información. Yo no, no, no puedo manejar esa información de, de mi sobrino porque ella es la que está al tanto de, de eso. ¿Y el cuerpo del abogado sigue en la morgue o también ya fue sepultado entonces? No, el cuerpo del abogado de mi sobrino, pues que para descanse, ya, ya se le dio también la sepultura que tenía que darse. Bueno, en todo caso ya los cuerpos de ambas personas que fueron encontradas incineradas en la parroquia rural San Carlos ya descansan en paz en estos momentos, ¿no? Sí, sí, ya gracias a Dios Alexander y el abogado Armando... Morales ya está descansando en paz. Okay, me recuerda su nombre, amigo? Mi nombre es Miguel Antonio Macía Plúa. Don Miguel, agradecemos mucho la apertura que nos ha dado en estos dos momentos. El, cuando usted estaba tratando de solicitar el cuerpo de su hijo que se ha entregado y ahora que nos ha dado la apertura para informarnos que ya ambos cuerpos han sido sepultados. Gracias a todos los que se han conectado a nuestra transmisión en vivo. Agradecemos eh, la compañía. No olviden seguirnos a través de las redes sociales y también revisar la información en www.aldia.com.es.